sueltas una, no ves que yo no me las tira, que me pongo aquí a ver si me dejas alguna de vez en cuando. Llega un momento que es sí así no antes era dos cuatro ganados ¿sabes? tres cuatro y se vale ya I'm <laughs> No, tengo no, no. Yeah. <laughs> Sí, es que Gracias. Yes. Yes. Con puede que es? ¿Cómo es Oh, <laughs> come No, Thank <laughs> you.